Hola, hola. Muy buenos días. Sean todas ustedes, todas y todos bienvenidos a este subprograma Enfoque Femenino. Es un placer estar con ustedes. Ya los extrañaba. y Miren, ya estamos retomando actividades. Y qué mejor que iniciar con este tema que es cómo dejar de tener pensamientos negativos. Soy su servidora, Adami Corro. Y a nombre de Census capacitación, les damos la más cordial bienvenida. Empecemos hablando sobre qué son estos los pensamientos. Te quiero compartir el día de hoy qué es un pensamiento, cómo funcionan en nuestra mente, por qué están de manera constante con nosotros. Y sobre todo, te voy a dar algunos tips que te van a ayudar a que estos pensamientos vayas aprendiendo a controlarlos. Y bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es un pensamiento? Un pensamiento es una idea, son recuerdos o creencias que nos generan sentimientos y recuerda que primero lo sentimos y después esto nos lleva a tener una emoción. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo, pero que todas, y todos estamos viviendo día a día esto. Ejemplo, los, yo pienso que no soy capaz de realizar alguna situación, no soy capaz de hacer algún trabajo, no me siento capaz de realizar algo. Eso es el primer nivel de nuestro pensamiento, el que yo piense en que no soy capaz de realizar eso, que es acción. ¿Pero qué pasa cuando ya llevo a mi segundo nivel? Y esto nos lleva a que no solamente lo pienso, sino que también lo siento. Ya lo siento en el estómago, en las piernas, lo siento en el pecho y entonces ya estamos en el segundo nivel. ¿Pero qué pasa cuando subimos de nivel y no solamente lo pienso, lo siento, sino que también ya lo llevo a mi parte física. Como no me siento capaz de lograr de hacer esas situaciones, empiezo a hablar bajito, a volverme eh, una persona con mucha inseguridad, puede puedo hacer que cruce mis brazos o que me encorve mi espalda, es decir, mi lenguaje corporal empieza a reafirmar que no me siento capaz de hacer las cosas. Entonces, el pensamiento to toma mucha más fuerza porque no solamente lo pienso, sino que lo siento y además lo demuestro conmigo y con mi entorno. Es entender que el pensamiento negativo desencadena muchas cosas, desencadena angustia, culpa, rabia, vergüenza y nos causa también un sentimiento de tristeza. Nos producen síntomas físicos como son dolores de cabeza, taquicardia, cansancio, dolores musculares, e insomnio. ¿Cuántas veces en la noche por muy cansadas que estemos Llegamos y nuestra mente empieza a pensar y a pensar y así se nos van dos, tres horas y decimos, es que tengo insomnio, cuando en realidad son nuestros pensamientos que no nos permiten descansar. Un pensamiento nada positivo nos lleva a tener una conducta de evitación. Estamos evitando hacer muchas cosas, hacer eh, situaciones, porque ese pensamiento es una limitante nos bloquean, nos crea una gran inseguridad y también nos volvemos indecisos para tomar esas decisiones, para tomar esas acciones. También aumenta el riesgo de sufrir baja autoestima. Tanto estoy hablando, pensando que no puedo, que no merezco, que llegamos a creernos todo ese pensar y nos sentimos pequeños, chiquitos, ocasionan también problemas laborales, puesto que ya no tenemos un buen rendimiento, nos causa también problemas familiares, porque estamos en una irritación, nos molesta lo que nos digan, las opiniones, los comentarios, las sugerencias, esas pláticas nos molestan, porque nuestros pensamientos ya nos llevan a otro nivel. También nos puede llegar a ocasionar algo que en la actualidad está desbordando, que es la ansiedad y la depresión. Un pensamiento de tanto estar en nuestra mente nos causa todas estas situaciones, son bastantes, como ustedes se darán cuenta. Te quiero decir, los pensamientos es inevitable no tenerlo, los pensamientos están todo el día. Está comprobado que tenemos de 60 a 70 mil pensamientos diarios. Entonces, cuando los pensamientos llegan a nosotros, no, nos po no podemos quitarlos. Es inevitable. Lo que sí debemos hacer es no quedarnos atrapados en ese pensamiento. Es decir, cuando llegue ese pensamiento asimilarlo, hacer como eh, un, eh, poner todo el foco, poner la atención plena. En este instante tengo este pensamiento, no lo evado, me quedo ahí, le doy es, ese poder por unos instantes a ese pensamiento. Ejemplo, si estamos hablando que yo no soy capaz de lograr ciertas situaciones, y ya está de manera constante en mi mente, entonces me detengo, lo observo, lo analizo, le doy el tiempo que necesite y decirle, preguntarme cuál es la razón por la que no creo que soy capaz de lograr esta acción. Y sobre todo, analizar en el interior dónde siento. Ese pensamiento, lo siento en el estómago, en la cabeza, en las piernas, en la espalda, porque ese pensamiento nos está afectando todo nuestro sistema nervioso. Tenemos que ponerle la atención. No puedo, no soy capaz de lograrlo. Perfecto, pongo atención, el foco, lo analizo en donde lo siento, ya tengo la atención plena, siento la atención en esta parte del cuerpo, me hace pensar que no lo voy a lograr. ¿Por qué? ¿Por qué no lo logro? Cuando yo tenga ese pensamiento, le debo dar toda la atención plena por unos instantes, solamente unos instantes. Después de que ya tengo las respuestas, ahora sí, carpetazo, cierro ese pensamiento y me voy a lo que sigue. Porque si no le doy esa, esa libertad de pasarlo como el celular, que lo pas pasamos las imágenes que, no, que ya lo vimos, que ya no nos sirve, nos vamos a quedar atrapadas horas, semanas y peor aún, años. Así que, por favor, no nos quedemos atrapados en nuestros pensamientos que nos pueden ocasionar muchos problemas físicos, mentales y emocionales. Y yo te voy a empezar a dar eh, algunos tips que nos van a ayudar a que esos pensamientos que están con nosotros no se queden de manera permanente. Y lo primero que tenemos que hacer, recuerden, es analizar. Le pongo foco donde lo siento, qué me quiere decir y lo dejo ir. El segundo punto es expresarnos. La comunicación es muy importante, expresar nuestro sentir. Si no lo hacemos, nuestro cerebro empieza a realizar historias. Si yo me siento con esa preocupación, con esa angustia, ese pensamiento está como rumiando de ahí todo el tiempo, lo primero que tengo que hacer es expresarlo. Expresarlo con alguien que yo tenga ahí cercano, con alguien que yo le tenga confianza o incluso cuántas veces vamos a por la calle, haciendo nuestras actividades y nos encontramos muchas veces a personas que no conocemos y que se da esa comunicación por alguna razón, es momento de expresar, expresa, expresa, habla, tenemos la gran capacidad de expresar, de hablar, si nosotros nos empezamos a tragar literalmente esos, esos pensamientos de miedo, no puedo, de angustia, así tal cual, es tragarnos esa información y por eso después empezamos con problemas digestivos, con dolores de cabeza, porque nuestro cuerpo absorbe toda esa información, todo ese pensar que lo acumulamos por años, por mucho tiempo. Lo primero en cuanto nosotros empezamos a hablar es expresar, sacar desde lo más profundo de nuestro sentir eso que estamos sintiendo, y empiezo a hablarlo, a hablarlo. Este problema de la comunicación es algo muy grave, amigas, amigos. Cuando nosotros pensamos, sentimos, hacemos una historia del por qué no lo logro, por qué no puedo, por qué, por qué a mí, por qué estas circunstancias, empiezo a hacer realmente películas, libros, best de mi sentir. En cambio, cuando lo expreso, empiezo a sacar esa presión que tengo aquí dentro de mí y entonces se va liberando esa mente que nos puede presionar. La comunicación es una de las cosas más importantes que debemos hablar. Ahora tú me preguntarás, pero es que si no tengo a quién decírselo, bueno, entonces vamos a escribirlo. Cuando nosotros empezamos a escribir nuestro sentir, nuestra preocupación, la mente se aligera. Que no sé escribir, que no se me da, bueno, vamos a dibujarlo. Cuando nosotros empezamos a dibujar, date esa oportunidad de dibujar, con, poner colores, sacar toda esa forma de comunicar. Que si no tengo manera de dibujar, bueno, entonces... Vamos a utilizar nuestra creatividad con nuestras manos. A lo mejor con platilina o vamos a utilizar, hay muchas, por ejemplo, masas de colores que podemos utilizar. Hacer dibujos con la arena, con piedritas, con lo que tengas, pero comunícate de alguna manera. A veces nos comunicamos de no solamente con la voz y con, con nuestra creatividad. La comunicación es una de las herramientas más importantes en poder expresar nuestro sentir, que nuestros sentimientos afloren a través de nuestra comunicación. Y esto va a ayudarnos a que ya no estén esos pensamientos en nuestra cabeza, porque es como un león enjaulado que no puede salir y que necesita sacar toda esa energía. Por eso es nuestra cabeza, nuestros pensamientos que están ahí como ese leoncito que quiere salir, a expresar y como no sale, se hace más peligroso y por eso nos puede llegar a enfermar, a una depresión, a una situación de, de mucha incertidumbre, de mucho nerviosismo. Otro punto que también es importante para dejar de tener estos pensamientos que nos agobian es descansar. Hay que contemplar que muchas personas consideran que el descanso es una pérdida de tiempo. Y en realidad es la forma que nuestro organismo tiene de recuperar toda la energía. Nada como cerrar los ojos unos instantes, respirar, caminar. No tienes que hacer largas caminatas. A veces por las cuestiones de trabajo, de la actividad diaria, es imposible tomarnos unos 30, 40 minutos. Pero sí puedes caminar unos 10 minutos, una, una caminata rápida, que tu corazón empiece a bombear de manera más rápida para que trabaje nuestro organismo. La respiración es importante darte unos instantes para respirar. El organismo resiente cuando no estamos respirando de manera correcta, cuando no estamos dándole ese bombeo a nuestro corazón a través de nuestra respiración. Yo te invito, amiga, amigo, a que te des la oportunidad de tomarte ciertos descansos. Lo correcto, lo ideal, y lo dicen los médicos, los fisioterapeutas, es que cada hora, si estás en el escritorio trabajando, te levantes y te muevas por lo menos un minuto cada hora. Lo ideal serían cinco, pero a veces con las prisas no nos los permitimos. Y de igual manera, si estamos haciendo actividades en casa, la cocina, los niños, Detenernos, no sé, cada un par de horas y tomarte esos 10 minutos para respirar, tomar agua, ir al sanitario, hacer actividades para ti. El descanso es sumamente necesario. Si puedes darte unas siestas de 10, 15 minutos después eh, en la tardecita ya que acabaste de comer, ah, eso es lo indicado. Pero si no podemos, por lo menos hacer estos descansos es importante. Hacer ejercicio físico, amigas, esto es sí o sí, no hay opción. Hacer ejercicio físico es una de las actividades que nos da calma, nos da tranquilidad y que además nuestro organismo empieza a funcionar de manera eficaz. Hacer ejercicio no tenemos que salir a espacios, Podemos realizarlos en casa. Muchas personas todavía, por los confinamientos que estamos viviendo, pues estamos en casa, así que no hay pretexto. El ejercicio físico nos da mejor calidad de vida, nos da más años de vida y sobre todo nos calma la mente, nos da más claridad para ver las cosas. También vamos a ser muy claros, dejar de preguntarnos cuando tenemos estos pensamientos de no puedo, no soy capaz, no soy valiosa, yo no puedo, yo no valgo, hay que dejar de preguntarse por qué a mí, por qué a mí me pasa esto, por qué a mí me suceden las mismas cosas, por qué se repiten ciclos, por qué a mí. Dejar de victimizarnos y, y en ese instante decir, ¿Qué puedo aprender de esto que estoy viviendo? Este pensamiento que está en mi mente, esta situación que me hace sentir de que no puedo, de que no soy capaz, de que no soy valiosa. En este instante, hacer una pausa y preguntarme, ¿qué puedo aprender de esto que estoy viviendo? Todos tenemos malos momentos, todos tenemos problemas, todos nos enfrentamos a situaciones complicadas. Sin embargo, amiga, amiga, ten muy clara y ten en la mente que todos los problemas que llegan a ti, está, quédate segura, quédate tranquila que los vas a resolver. No hay un problema que llegue a tu vida que no lo podamos resolver. Son mensajes de la vida que, que nos enseñan, que nos potencializan a ser mejor día a día. Así que en lugar de victimizarnos, es mejor preguntarnos de esto que estoy viviendo, ¿qué puedo aprender? ¿Esto que estoy viviendo, qué aporte me da a la vida? Hay circunstancias muy difíciles, muy dolorosas, me queda claro, pero de todas ellas es un aprendizaje. Y también preguntarnos qué hay de valor en mí. Cuando viene ese pensamiento de no puedo, esto es complicado, yo no valgo, pregúntate, ¿yo qué tengo de valor? ¿Qué puedo aportarme a mí para crecer y qué puedo aportar al entorno? ¿Qué posibilidades nuevas puedo encontrar de este nuevo reto? En lugar de que esos pensamientos lleguen a bombardearnos, a hacernos más chiquitos, a hacernos que no podemos, es darnos la oportunidad de saber que ese pensamiento está por alguna razón. ¿Qué posibilidad nueva, pregúntate, puedo encontrar en este pensamiento que está en este momento? Hay que ser muy conscientes que estos pensamientos que tenemos en este momento, hoy, en el presente, se crearon de nuestro paso. Nuestra mente tiene pensamiento solamente de lo que conocemos. Si no conocemos algo, no podemos pensar en lo que no conocemos porque no está en nuestra información, en nuestra computadora, en nuestra mente. Por lo tanto, este pensamiento que tenemos en este instante se creó en un pasado. Debo tener una gran ilusión en el futuro para crear una realidad en ese futuro que empieza a moverme aquí hoy en el presente. Nuestros pensamientos son valiosos. Nuestros pensamientos es lo que nos guía, lo que nos lleva, lo que nos ayuda o también lo que nos detiene. Los pensamientos no son buenos ni son malos. Simplemente son pensamientos y cada uno de nosotros ¿Le da el poder a ese pensamiento para que nos apoye, para que nos impulse y nos saque adelante? ¿O nos aplasta y nos entierra y no podemos avanzar? Lo más importante es siempre tener un pensamiento en el futuro. Por eso siempre yo los invito a que soñemos. Los sueños nos llevan a crear una realidad. Sueños despiertos. ¿Cómo me veo en unos meses? ¿Cómo me veo en unos años? ¿Cómo me veo en un futuro? Porque cuando ya tengo ese sueño, esa ilusión de llegar a ese algo, entonces nuestros pensamientos, en lugar de estar pensando en aquello que no logré, pienso en aquello que voy a lograr, en aquello que estoy soñando, que tengo en mente para llegar a. Hacia adelante. Y entonces, cada vez que llegue un pensamiento a nuestra mente, pregúntate: ¿este pensamiento es real o solamente está en mi imaginación? Pregúntate si es real, porque muchas veces cuando esta mente rumiante nos está retosigando todo el tiempo, no son reales. ¿Cuántas veces tenemos pensamientos que nosotros no los imaginamos, pero no sean reales? Ejemplo de algo, voy a tener una plática con alguien en el trabajo, con la familia, y estoy pensando, ¿y si me dicen que no? ¿Y si me critican? ¿Y si me juzgan? ¿Y si me dicen que mejor no lo haga, que yo no puedo, que soy capaz? ¡Alto! ¡Momento! ¿Esto que estoy pensando es real? ¿Así me lo van a decir? ¿O solamente está en mi pensamiento? Porque cuando nosotros lo llevamos a la realidad, nos damos cuenta que no es así. Que muchas veces solamente estamos pensando cosas que están en nuestro pensar o en nuestro querer o en nuestros miedos. Pero no es la realidad. Esto que me estoy diciendo se lo diría a alguien más. Fíjense, amigas, amigos, que esto es... Algo muy importante. Cuando tú tengas este pensamiento, no puedo, no soy capaz, yo no valgo, no lo voy a lograr, en ese instante es una pausa. Esto que me estoy diciendo a mí misma, ¿sería capaz de decírselo a alguien que amo? ¿Sería capaz de decírselo a alguien que me importa, a otra persona? Y en ese instante te vas a dar cuenta que tu mente se detiene. Porque cuando nosotros le decimos algo a alguien, se lo decimos para ayudarlo, para potencializarlo, para que crezca. Y si nosotros hacemos esta pausa, esto que pienso de mí, se lo diría alguien más, te vas a dar cuenta cómo tu pensamiento en ese instante va a cambiar. Y lo que tenemos que hacer es técnicas relajantes. Masajes, los masajes nos ayudan mucho a que nuestro sistema nervioso se calme. Nos ayuda. Debiéramos hacernos masajes lo más pronto que se pueda, mínimo una vez por mes y, y si se puede, mucho mejor antes. Hay que meditar todos los días, hay que practicar yoga, tai chi, pilates, lo que tú quieras que te ayude a controlar tu respiración. Cuando nosotros hacemos estas técnicas de relajación, la mente se aquieta. La mente tenemos que descansarla. Es como cuando de pronto apagamos algún aparato eléctrico porque decimos se va a calentar, tiene que descansar. Lo mismo pasa con nuestra mente. Si te digo que nosotros tenemos de 60, 70 mil pensamientos diarios, entonces es importante que en algún momento descansemos la mente. Tenemos el derecho, la obligación de descansar nuestra mente, desconectarnos del exterior y conectarnos con nosotros mismos, cerrando los ojos, respirando, escuchando alguna música, si es que te gusta la música, si quieres poner alguna aromaterapia, algo que te ayude a que tu sistema nervioso se relaje. No es opcional, es o sí tenemos que hacerlo. Desconectarnos por unos instantes nos ayuda a que nuestra mente descanse y tenga la claridad para tomar y pensar en las, con las mejores decisiones. Y bueno, amigos, este último consejo que te quiero dar es practica tu respiración. Esta técnica es muy buena. Cada vez que tú respiras, inhalas y te repites a ti mismo, a ti misma. Soy consciente de mis sentimientos. Fíjate qué bonito, cuando tú te repites, soy consciente de mis sentimientos, esto es increíble, porque entonces te aterrizas en el presente, aquí, ahora, en este momento, inhalas y te repites, soy consciente de mis sentimientos y cuando exhalas, dices suelto. La mente que es mágica y que te escucha y que tu mente inconsciente te ayuda a ser mejor en cada instante, toma esta información y lo hace de manera real, de manera literal. Inhalamos, soy consciente de mis sentimientos, exhalas y repites suelto. Esto es maravilloso porque tu sistema nervioso, cuando dices suelto, y sacas esa exhalación profunda después de haberla hecho, tu, tu, tu, tu, tus nervios, tu sistema nervioso se relaja y esto es muy, muy práctico. Así que esto lo puedes realizar las veces que tú quieras, cuatro o cinco veces durante eh, cuatro o cinco veces al día y te vas a dar cuenta que esto es maravilloso. Y por último, amigas, amigos, quiero darte este truquito maravilloso que utilizamos muchas personas cuando nuestra mente y esos pensamientos están de manera constante todo el tiempo no puedes tú no vales no lo vas a lograr esto es difícil en ese instante recuerda la mano mágica la mano del mope así esta manita mágica que entonces que es, es como tu mente que dice no puedo no puedo no lo vas a lograr esto no es para ti en ese instante volteas y le dices cállate y le pones la mano así cállate cállate y esto pareciera como como de plaza sésamo pero lo que nos lleva es que el, nuestras neuronas espejos se activan y al ver esta manita que tengo aquí todo el tiempo así que esta manita como el, como los niños cuando juegan con el calcetín y entonces les habla esa manita recuerdas lo mismo va a pasar abres la mano y le dices cállate cállate y esto nuestras neuronas espejos se activan y en automático, Dejas de pensar rápidamente esa, esa eh, mente que está dando vueltas y vueltas. Amigas, amigos, quiero decirte que todo esto que te estoy diciendo, yo lo he puesto en práctica porque todos los seres humanos tenemos pensamientos negativos. No es que los pensamientos negativos estén presentes. Recuerda, los pensamientos llegan a ti y tú eliges si es los pones en la báscula de los pensamientos positivos o los negativos. Somos humanos y todos tenemos de pronto estos pensamientos. Aquí lo importante es que cada uno de nosotros aprendamos a ponerlo en el lugar indicado. Quiero darte las gracias por acompañarme esta mañana. Gracias, gracias, gracias. Por favor, por favor, pon en práctica estos sencillos eh, tips que te estoy compartiendo y te invito a que me sigas en mis redes sociales, me vas a encontrar en todos lados como Adami Corro. Te mando un abrazo muy grande a la distancia a nombre de este en sus capacitación y tu servidora Adami Corro. Te damos las gracias y nos veremos próximo lunes 10 de la mañana. Cada 15 días estamos aquí por tu canal, por census capacitación. Hasta la próxima, amigos, y nos vemos muy pronto. Muchas gracias.